Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos una semana más a mi canal. Hoy vamos a hablar sobre uno de los ingredientes cosméticos que más preguntan en todas las redes sociales. Y es sobre la vitamina C. Acompáñame a verlo. Si no me conoces, soy Katy de Oliveira, farmacéutica experta en dermocosmética. Y hoy te voy a dar claves acerca de la vitamina C. ¿Qué es? ¿Para qué sirve? ¿Cuándo utilizar? ¿Qué combinaciones no debes hacer? Y recomendaciones. Comenzamos con el qué es. ¿Y para qué sirve? La vitamina C es un antioxidante. De hecho, es la reina de los antioxidantes. Es la sustancia como antioxidante que más se ha estudiado y que mayores beneficios se ha demostrado que ha aportado a la piel. Pero ojo, esto no significa que todas las pieles lo puedan utilizar. ¿Para qué sirve la vitamina C? Pues su función antioxidante lo que hace es evitar la producción de radicales libres. Estos radicales libres son los responsables de la degradación de colágeno y el envejecimiento prematuro. Adicionalmente, te ayuda con la síntesis de colágeno tipo 1 y 3 que son fundamentales para la piel. Ayuda también a reducir las manchas y mejora la barrera de la piel. Como ves, es un activo multifunción en uno solo. El problema es que va a ser pH dependiente. ¿Esto qué quiere decir? Que mientras más bajo sea el pH, y aquí nos ponemos un poquito de química, es decir, mientras más ácida sea la formulación, más tiempo va a permanecer como vitamina C pura activa. Estos pH bajos no le van bien a todo tipo de pieles. Por eso es que con pieles sensibles, rosácea, hay que tener un poquito de cuidado. No es que no se pueda utilizar la vitamina C, simplemente que va a ser mejor utilizar sustancias antioxidantes calmantes, como la niacinamida, en estos casos. Hasta recuperar la barrera de la piel, hacerla mucho más fuerte, y entonces en estos casos sí puedes comenzar a utilizar la vitamina C. Para que una vitamina C sea efectiva según los estudios, se debe utilizar en concentraciones entre el 10 al 15% de vitamina C pura, es decir, como ácido L-ascórbico o ácido ascórbico. Concentraciones superiores al 15% no han demostrado beneficios, pero sí han demostrado ser más irritantes para la piel. Y por debajo del 10% no han demostrado suficiente evidencia para la piel en cambios. Por lo tanto, quédate con la copla de buscar vitaminas C que tengan un 10 al 15% de vitamina C pura o ácido ascórbico. Ahora bien, el ácido ascórbico para formular es bastante inestable y es una piña. Por eso, los laboratorios utilizan lo que son los derivados de vitamina C. Estos derivados de vitamina C se pueden formular a pHs un poco más altos. Y si recuerdas lo que te dije hace un rato sobre la rosácea y pieles sensibles, pues podrás estar sacando la conclusión que estos derivados le van a ir mejor a tu piel. Y efectivamente, puede ser así. Solo que hay un pequeño inconveniente. Un derivado de vitamina C al 10% no equivale al 10% de vitamina C pura. Generalmente, es mucho menor la cantidad de porcentaje que equivale. Entonces, ¿cómo sé si mi vitamina C tiene equivalencia con vitamina C pura? Pues esa información te la da la página web del producto. Por ejemplo, tienes dos vitaminas C en el mercado que conozco que tienen estudios de equivalencia con vitamina C pura. La vitamina C de Aven y la vitamina C de SVR. Ambos son derivados de vitamina C, pero tienen estudios de equivalencia con vitamina C pura al 15%. O sea que entraríamos en las cantidades ideales, con la concentración ideal, con todo ideal. Y si no, puedes revisar la lista de ingredientes y donde diga ácido ascórbico, sabrás que estás utilizando una vitamina C pura. Y si te dice ascorbil con cualquier apellido, es que es un derivado. Fíjate en la página web de la marca y así podrás saber la concentración que estás utilizando. Es ideal comenzar con el 15%. ¿Tú qué crees? Si hemos hablado que es una sustancia que puede ser muy irritante, ¿no crees que es mejor comenzar con concentraciones más bajas? ¿O con derivados con concentraciones más bajas? ¿Hasta que tu piel se acostumbre y vas subiendo poco a poco? Pues sí. Recuerda que no tenemos que utilizar las altas concentraciones todo el tiempo. Más no va a ser mejor. Más puede significar... Una mancha, porque sensibilizas la piel, la piel le da el sol y te genera la mancha. Ahora bien, ¿cuándo se utiliza la vitamina C? La puedes utilizar tanto de mañana como de noche, pero mi recomendación es que la utilices por las mañanas. Como antioxidante, junto con tu protector solar, van a ser un combo perfecto para evitar la proliferación de radicales libres, que al comienzo hablamos que son los principales responsables del envejecimiento de la piel. Pero me han dicho... Que la vitamina C mancha, que no se puede utilizar en el día. Este es uno de los mitos más grandes de toda la historia. La vitamina C no mancha. Mancha. Lo que ves como una mancha es simplemente un exceso de vitamina C por dos factores. O bien que te echaste mucha cantidad, o bien que no está idealmente formulada para tu tipo de piel. Te queda en la superficie ese producto y la vitamina C es muy fotosensible. Es decir, se oxida muy rápido con el sol. Esa mancha que tú vas a ver en la superficie de tu piel es en realidad la oxidación de la vitamina C. Si dejas de utilizar la vitamina C durante una semana, esa mancha va a desaparecer. Y si es realmente una mancha, créeme, en una semana no se va. Así que... Ya desmontamos este mito. La otra pregunta muy frecuente es, ¿la puedo mezclar con niacinamida, con cualquier otro antioxidante? Aquí mi respuesta es depende. Mezclar vitamina C y niacinamida. Hay un estudio muy antiguo en donde dice que si las juntas puede ser irritante para la piel, pero tiene que cumplir dos condiciones. Vitamina C pura, muy altas concentraciones, niacinamida a altas concentraciones. Estas dos mezclas a altas concentraciones producen ácido nicotínico. El ácido nicotínico es irritante para la piel. Por lo tanto, de aquí viene la creencia en donde no se pueden mezclar vitamina C pura con niacinamida. O vitamina C con niacinamida. Pero te voy a decir mi opinión personal. ¿Para qué vas a utilizar dos antioxidantes? Mejor utiliza las cosas con conciencia. Si tienes una piel que es más acnéica, que tienes rosácea o que tienes sensibilidad, la niacinamida va a ser tu mejor amiga. Porque te va a ayudar a regular el sebo, a calmar la piel y es un antioxidante que también ayuda con las manchas. Pero si en realidad lo que tienes son signos de la edad, manchas y quieres utilizar un antioxidante, opta por la vitamina C. Es mejor utilizar un solo activo de manera constante que andar jugando al laboratorio en tu piel. Pero si aún así tienes piel grasa, te dejo estas recomendaciones para que puedas utilizar. Si tienes piel seca, normal, podrías utilizar estos. En la cajita de descripción te voy a dejar el link a Amazon con mis recomendaciones. Déjame cualquier duda que tengas sobre la vitamina C u otro activo cosmético. Gracias por haber llegado hasta aquí. Dale like, me gusta y suscríbete si quieres seguir aprendiendo más sobre tu piel. Y nos vemos la próxima semana. Hasta luego.